Lo que pasa es de que nos pidieron eh, llevar parte de hígado de ganso, entonces lo buscamos en el traductor de Google y eh, ya en, le dimos clic en este para que hablar en japonés y ya fue muy fácil este, sí. que nos encontrarlo. Bueno, queremos platicarles algo brevemente. Un... Un tip, ese también es un buen tip uh -huh. La verdad es que nosotros cuando llegamos al aeropuerto Le hicimos feito al internet Que costaba 2.500 o 3.000 yenes traer internet Dijimos, bueno, pues nosotros más o menos ya, ya sabemos cómo está aquí todo el rollo Y siempre internet vas a encontrar en todos los lugares Sí, hay algunos lugares en los que puedes conectarte al wifi No hemos sufrido, de hecho, para sobrevivir No, no lo vas a necesitar En todos lados vas a encontrar internet Los más comunes, no al 100% en todos lados Pero no al 100% no es sí, no algo de... sí, más en... Estaciones de tren, eh, centros comerciales. De hecho es, grandes. es la diferencia que hemos visto con otro viaje que cada vez Ajá. hay más internet. Sí. Por eso decidimos que dijimos bueno pues vamos a hacerlo sin internet, pero traemos un encargo, un encargo bueno, de México. Eh, lo que pasa es de que nos pidieron eh, llevar parte de hígado de ganso, entonces lo buscamos en el traductor de Google y eh, ya en, le dimos clic en este, para que hablar en japonés y ya fue muy fácil este, sí. que nos, que encontrarlo o sea, hemos ido a dos tiendas y en la segunda ya lo encontramos porque luego luego lo leen en japonés y ya saben, y ya saben. porque sí, sí es un tema lo del inglés, no mucha gente habla inglés buen casi, acento casi nadie habla inglés un buen, un buen bueno, inglés no nos, hemos tocado, no nos ha tocado gente que habla bien inglés entonces, y menos para encontrar algo que no es de aquí, pero bueno, ya lo encontramos. Esta es la tienda de estamos tak en Takashimaya. Takashi Maya. Takashi Takashimaya. Takashi Yama, Maya. Shinjuku. Y bueno, aquí tuvimos internet, pero entonces el tip es que igual vale la pena, ¿Vale yo la no puedo pena, la pena. contratar su internet para que así traigan todo el traductor el tiempo. todo el tiempo, como otros también videobloggers que lo han recomendado lo han usado así, y ya no tendrán problema ahora sí para para ganar todo lo pueden poner este ahí en el traductor inmediatamente ya tienen la como se dice en japonés y al revés también podrían hacerlo muy bien y esto es lo que venimos buscando lo logramos Adiós.